La Dirección de Investigación y Posgrado presenta La entrevista En Presencia Universitaria por la Noche Gracias por continuar en Presencia Universitaria por la Noche y por supuesto un gusto retomar esta sección de investigación y posgrado con el doctor Estefan Gandler académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con quien platicaremos acerca de un texto de Walter Benjamin, El concepto de la historia. Y bueno, el doctor Gandler eh, publica un artículo que eh, se, se enfatiza, enfatiza particularmente el tema del ángel que mira hacia atrás, que se dibuja en este concepto de la historia. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Doctor, en un primer momento preguntarle acerca de este concepto del ángel, y usted me parece que lo habla bien en su artículo, ¿no se representa esta parte del, de la historia, del tiempo, como un filósofo, como un sabio? ¿Por qué retomar elementos de la teología en este texto que bueno, está ambientado en la preguerra o en la segunda guerra mundial? Sí, bueno, esa es una pregunta eh, importante. Eh, la, la razón por la que Benjamin busca cierta ayuda en ciertos elementos eh, de la teología es que el marxismo, al cual él quiere renovar o recuperar, se ha vuelto muy positivista en la época de Benjamin, muy cientificista y se pierde toda una parte diferente. Entonces, él busca como un aliado, digamos, en contra de este cientificismo y este positivismo en el marxismo, en la época estalinista en la Unión Soviética y la socialdemocracia europea, que hace algo parecido filosóficamente hablando. Entonces, encuentra este aliado... Eh, en algunos elementos eh, que aparecen en diferentes teologías. Y en este sentido, bueno, también el ángel mira hacia atrás, es decir, ¿cuál es el concepto que tenemos antes de hablar del, del pasado? Que me, me parece que en su texto también lo menciona usted, el pasado es lo único que conocemos, el presente. Eh, ¿Por qué el futuro queda excluido? Es decir, ¿por qué el ángel no puede ver hacia el futuro? ¿Y en general por la sociedad? Eh, no pueden ni, ni imaginar. O había otra parte que me parece usted cita Hegel aquí, que no se pueden ni imaginar y por lo tanto ni envidiar el futuro de las próximas generaciones. Sí, claro, problemas. Podemos hacer especulaciones o planes o cálculos sobre el futuro, pero nunca sabemos si son correctos. Siempre nos podemos equivocar. Pasan, por ejemplo, si ustedes hablan con alguien... En octubre del año pasado, nadie a nivel global nadie habló de la posibilidad de la actual situación pandémica, nadie. Ni el mejor médico, el mejor filósofo, el mejor sociólogo, nadie. Entonces es una buena prueba. El futuro simplemente es imprevisible, ¿no? Y sobre todo en situaciones de crisis como la actual, ¿no? Si todo va normal, podemos un poco imaginarnos. Pero insisto, nadie sabe cuándo viene la crisis. En ese sentido, eh, en las cuestiones importantes no hay ninguna seguridad, nada más mínima sobre el futuro. mientras lo que sí y hay un conocimiento del pasado, ¿no? A veces limitado, a veces manipulado, pero hay métodos para investigar el pasado y ahí hay sin especulación. Entonces ese es el punto que le interesa a Benjamin, ¿no? Y, eh, él diría, no, es que si realmente queremos entender qué está pasando, tenemos que entender el pasado, el futuro eh, especulación es interesante, toma prestado elementos de la teología, pero justo en, para frenar otros elementos teológicos que son las creencias hacia el futuro, que lamentablemente el positivismo hereda esta creencia de poder prever el futuro de las religiones sin estar consciente de ello entonces hay una cosa muy rara no se alía con la religión, pero conscientemente, para evitar que, lo, lo que pasa inconscientemente al positivismo y a la filosofía analítica y a la ciencia moderna, casi en general, es esto, esta idea de poder ver el futuro. En algún punto de su artículo usted menciona una nueva concepción del tiempo, bueno, por supuesto basándonos en Walter Benjamin, ¿a qué se refiere? Sobre todo porque esta concepción del tiempo sale, sí debe el pasado, pero se vive en el presente. Y aquí hace la analogía muy bien. Eh, no, no hablamos de un nuevo tiempo desde el punto de vista teológico, del fin del mundo, del día del juicio. ¿Cómo es esa nueva concepción del tiempo que plantea Benjamin conforme el ángel que presenta este ángel de la historia? Sí, es una versión nueva, pero a lo mejor también es vieja. Dicho de paso, él era amigo de, la, de uno de los ayudantes más importantes de Albert Einstein, del gran inventor de la teoría de la relatividad, que se encontraban a veces en un bar en Berlín. Y él se interesaba mucho también en eh, lo que pasaba en la física, donde también se rompió con el concepto de tiempo newtoniano, que es el que hasta hoy los sociólogos ingenuamente usan. Entonces, Benjamin diría, el tiempo, como lo reflejan supuestamente los relojes, solo existe en el capitalismo. El capitalismo sí es cierto, no funciona sin relojes porque así se mide el trabajo en esta sociedad actual. Pero en otras sociedades más viejas y seguramente también en una futura postcapitalista no habrá este tipo de tiempo. Entonces, él dice el tiempo, como hoy en día lo conocemos, no es algo físicamente dado. ¿no? Hay también la relación con Einstein. sino sí, no es algo socialmente impuesto por una forma social y económica muy específica. Y la izquierda, bueno, todos, incluyendo la izquierda, cometemos el error de pensar que es algo físico. ¿No? Y entonces empezamos a equivocarnos en muchísimas eh, teorías al pensar que el tiempo avanza homogéneamente, cada segundo es igual al otro, eh, de, en la misma dirección siempre, nunca da vueltas, algo así, algo dicho de paso que Einstein sí te puede dar una curva del tiempo. Y eh, eh, además pensamos que es ininterrumpido, no hay un brinco, ¿no? De, no sé, en 1910 eh, al 2020, este brinco pensamos que no hay. venía diría, a lo mejor sí los hay. La historia lo ha demostrado muchas veces. Entonces, eh, a esto se refiere, ¿no? Si, por ejemplo, los zapatistas de Chiapas se llaman zapatistas, es más que un hombre. ¿No? Ellos están convencidos que pueden retomar algo que pasó al inicio del siglo pasado. Y venía diría que es más que una fantasía. sí se puede, ¿no? Para dar un ejemplo. Entonces, es un poco el tiempo, como él lo ve, que tiene que más que ver con la naturaleza, con los ciclos del, del año, del sol, de la luna, todo eso él diría está excluido del tiempo del reloj. no Y él no está en contra del tiempo, pero habría que encontrar un tiempo que sea material y no, no uno impuesto por los, la sociedad actual. Y en ese sentido, entonces, todavía bueno, se aleja Walter Benjamin de la concepción lineal del tiempo, pero tampoco aplica eh, ya la teoría de la relatividad de Einstein que estaba siendo muy discutida en ese momento. De hecho, creo que en algún punto menciona esa separación, que las ciencias eh, naturales se van ya por la concepción de Einstein, mientras que las ciencias sociales se mantienen un poco más pegadas a la concepción lineal del tiempo. Exactamente, ese es el gran problema, ¿no? Y si alguien dice, ah, yo siento, que se me hizo muy largo de día, pensamos, ponerse un psicologismo, aunque a veces pasan días que todo el mundo dice lo mismo, de todos nos lo consideramos un psicologismo, en vez de decir, a lo mejor el reloj no refleja el tiempo físicamente dado. Dicho de paso, el reloj es una prueba en favor de Einstein, también en favor de Benjamin, el reloj no mide nada exterior, ¿no? El reloj lo único que hace es provocar una oscilación, sea mecánica, antes o día se le electrónica, y luego la cuenta y convierte eso en segundos minutos. El reloj no mira algo exterior. Ahí se ve claramente que el tiempo es una construcción social, ¿no? A diferencia de otros instrumentos de, medida, de medición. Entonces, eso es lo que Benjamin dice. Otro argumento que él usa es de la Revolución Francesa. Lo primero que atacan ahí son los relojes públicos, ¿no? Antes de incluso los las cárceles y las estaciones de policía destruyen los relojes públicos, que son los únicos que hay en este momento, porque saben que esos son los instrumentos de represión. Entonces, es un poco venir, venir a la izquierda, hemos perdido esa sabiduría que había todavía en la Revolución Francesa, que el tiempo es como el nuevo dios, entre comillas, que nos oprime, ¿no? Y puesto hay que dejarlo atrás. Es necesario en toda sociedad una medición eh, del tiempo, me parece, doctor, para eh, al menos determinar día, noche, horario de descanso, etc. Eh, desde la izquierda, ¿cuál es la concepción que se tiene de tiempo? Porque bueno, desde la parte eh, del sistema capitalista, bueno, el tiempo está muy dividido para eh, horas eh, de trabajo, minutos de descanso, eh, producción, etcétera. ¿Cuál es la concepción que se debe tener desde la izquierda? Y me parece que, eh, bueno, ustedes será el experto en esto, pero Walter Benjamin como tal no apuesta a, a una izquierda total. Bueno, apuesta en la izquierda, digamos, eh, no dogmática, no estalinista y tampoco socialdemócrata, de que ahorita el virus es un buen ejemplo, ¿no? Ahorita el tiempo que realmente debería habría que seguir es el virus. Y cuando realmente hay condiciones de reabrir la producción, las escuelas, etcétera, entonces claro, hay que hacerlo, ¿no? Es obvio. Pero mientras que no hay condiciones, no hay que hacerlo. Mientras desde el punto de vista del capitalista es lo único que importa es ven sus calendarios, ven las pérdidas que tienen cada día, entonces dicen, ya, hay que abrir aunque haya muchos muertos. ¿No? Esto es en muchos países del mundo, ahorita, este debate. En México también, pero en muchos otros países pasa lo mismo. Entonces, ahí ven y me de, no, hay que no, hay que tan, tan, tanto eh, eh, ver lo que dicen los capitalistas y sus relojes y sus calendarios, porque también el calendario es una vención social, obviamente. Si no hay que ver el tiempo, digamos, físicamente existente en este caso de la biología, de la medicina, y no hay regímenes en eso. Lo mismo pasa con otras enfermedades. no Si una persona se enferma, hoy en día muchas veces en vez de curarse, toma alguna cosa para poder regresar rápido al trabajo. No respeta los tiempos de su cuerpo, por ejemplo. ¿no? Si no, se somete al tiempo de la fábrica. Entonces eso es lo que critica bien y a mí, ¿no? El tiempo de la fábrica está representado por el reloj, mientras el tiempo natural está representado por otras cosas. Entonces el mismo cansancio me lo dice, cuando tengo que descansar. No está tan difícil, creo que encontrar ese tiempo diferente que pregunta, ¿no? Sino es simplemente hay que percibir la realidad, sea vía eh, la autopercepción o vía la ciencia, si es seria, que por ejemplo detecta si todavía el virus eh, mata a mucha gente hoy ya, ¿no? Y para finalizar, este texto está escrito en un contexto del nacionalsocialismo, del Tercer Reich, de la Alemania nazi. Eh, ¿Es aplicable todavía a esta sociedad que estamos viviendo? particularmente de desde 2020, una sociedad mayormente capitalista, consumista, pero también con med en medio de una crisis sanitaria en todo el mundo, es decir, este ángel ve como un conjunto a todo el planeta o ve alguna región específica, es decir, una región en China, otra región en México. ¿Cómo se aplican estos conceptos de la historia con el contexto actual que vivimos? Aquí? Bueno, Benjamin dice algo muy interesante. Él dice, donde nosotros vemos muchas catástrofes, el ángel de la historia de una sola gran catástrofe. Y creo que esta idea se podría aplicar a la situación actual. Hay un debate un poco extraño ¿qué es más importante? ¿El, el problema climatológico o el virus? ¿no? Hasta hay pleitos sobre eso. ¿no? ¿O qué es más importante? ¿El problema de la pobreza en México o, que la, o el virus? ¿no? Hay que abrir para que los pobres puedan trabajar aunque se maten, eh, o mejor que se maten por hambre, o mejor por virus. Debate es así. ¿no? Y Benjamin diría, es un una sola catástrofe el hambre el virus la destrucción del clima todo eso es una sola catástrofe y hay que entender esta y una vez entendiendo eso es mucho más fácil luchar en ellos no, claro, un poco simplificador se podría decir eh, que es una catástrofe que es parte de la forma capitalista de producir no las feministas es parte de la catástrofe eh, del patriarcado pero sea como sea es una catástrofe de una sociedad altamente represiva y destructiva que produce todas esas versiones que mencioné y muchas más no la violencia también, otro tema de México muy importante ¿no? que tantos asesinatos que hay, que hay gente que dice se matan más en la calle que por el virus todo eso son debates falsos, diría Benjamin es una sola catástrofe que hay que verla como tal y luchar en contra de y pagarla como una sola. Yo okay. creo que es una de las cosas que podría ayudarnos, y en, en, en ese sentido también a nivel mundial, son muchos países, en el fondo es un solo, lo que pasa en China en México, en el fondo es una sola catástrofe. Perfecto, doctor, pues bueno, se nos acabó el tiempo durante esta tarde. Rápidamente, ¿algún eh, mensaje, algún tema, algún punto que, es, que se nos haya pasado comentar en esta entrevista? Bueno, tal vez algo que no tiene solo indirectamente que ver, ¿no? Ver, ni también es la teoría crítica, y justo en... Bueno, no sé si va a ser virtual o presencial, pero va a ser Congreso Nacional e Internacional de Filosofía. Y entonces estamos organizando un coloquio, un simposio sobre filosofía, tío, perdón, teoría crítica desde las Américas. Ya está abierta la convocatoria, está en la página de la Asociación Filosófica de México. Entonces está invitando, ¿no? Si alguien quiere inscribirse a este simposio o también a otros del Congreso, ¿no? Entonces, digamos, eh, para la gente que le interesa la filosofía, les recomiendo que chequen la página de la Asociación Filosófica de México, la AFM, a ver si quieren en participar en este congreso. Ahorita es justo el momento para inscribir ponencias o propuestas de ponencias. Perfecto. Muchas gracias al doctor Estefan Gander, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo le invito a que continúe con más aquí en presencia universitaria por la noche. Muchas gracias.